Yo no le tengo miedo a nada, pero esa cosa me caga en las patas. XD, por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. <risa> Shitpost, Grasa, Memes de Maestro Steve El mejor jugador del server, así es, hablo de Krao 800 Adriano Maestro Steve Así es, es donde te usas de dinero y te cuentas y te cuentas las amenitis. Respondiendo a la pregunta, aunque hace capa para lo que no es suficiente. Me dice más que de robust y seguramente tampoco es un 15% que sea punto de parar a la descenderis. Sin parar la licitación es muy difícil, pero es muy Alzo maestro, Steve. No, no, no, no, puta parte del 56%. No me voy a pasar supersonica. Ah, creo que dejaré GD por dos meses otra vez y Elizabeth GD. Me insulto de nuevo, ya no le voy a dedicar más niveles. When bueno, miras un video de Augusto, Bat, lo quitan y ponen uno del Benja. What the fuck, setas viendo demonos que se pasó a Augusto Todo está en Como retrasado. No puta guan miras un video What the fuck, Zetas viendo demonos que se pasó a Augusto. Pixidash después de conectarse por 5 minutos. Bueno, pues a seguir trabajando. You can't defeat me. No, bueno... ¡Drinkan! No, no el agua! ¡Jeha, yeah, jujostico el agua! ¡Oh, chi, chi, chi, agua. Ah, muy pitudo. Sí sabes quién soy, no? Mi puta. Los maestros del server. Maestro Steve 29. Steve, su nombre es genérico, corte con consigue sí, tu mejor nombre. Tiene más de 500 subs y aún así no prospera. <ríe> Qué perdedor. Su foto es su icono en ese cuadrado más típico y sos imposible, o sea, hello. No sabía hacer memes. Click Master Z. Click Master Z, alto nombre, guacho, épico. Tiene menos de 30 subs y ya así se la banca, todo un capo. Puta rip piola, pongan en subasta. Se va a pasar su y después del maestro Steve. Y el que opina lo contrario tiene toda la razón. <ríe> Cuando eres un gato, miau miau, pero un gato inteligente. Bombardeo Augusto por subir malos memes.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 Eh, esperen, esperen, esperen, saquen esto, córtenme la música. Perdón por interrumpir, pero me gustaría hacer un paréntesis. El maestro Steve hizo un video sobre la guerra, como acaban de ver. En ese video se anuncia el regreso del maestro Loquendero, un personaje que tenía él eh, hace años. ¿Y qué pasa? ¿Por, por qué mencionó esto? Ya que estamos hablando de regresos, me gustaría hacerles un pequeño plot twist. El que les está hablando ahora mismo no es Augusto Megas. Soy yo, Sagemotsuba. ¡He regresado! Seguramente estén preguntando ¿Cómo carajo hice para aparecer ahora, un domingo? Y encima, hackearle el canal de Gusto Medios otra vez Bueno, eh, eso es porque el haber estado En activo tanto tiempo Me permitió reunir suficientemente poder Como para hacer eso, aunque dudo que lo puedo hacer otra vez Pero sí, no regreso Simplemente en este video, voy a regresar a la actividad Voy a re regresar a subir un video Cada sábado la posible, claro. Lamentablemente no puedo seguir mucho tiempo acá. Este video va a ser mediamente corto porque es que como me descubre Augusto Megas estoy en problemas. Pero sí, como se habrán dado cuenta, yo estoy del bando del maestro Steve. Juntos vamos a destrozar a nuestro enemigo en común. <risa> Hay algunos memes que tiré, como por ejemplo este y este, pero no creo No creo que se merezcan la suficiente énfasis. Yo creo que simplemente con decir que volví ya está bastante bien. Pero sí, creo que todos los miembros de la Alianza Mantra estamos de acuerdo en que estamos hartos de que todo gira alrededor de Augusto Megas. Y sí, sé que esto solo se trata de una tonta guerra de memes, pero. ya saben. Cualquier pequeña victoria, cualquier pequeña derrota para Augusto Megas es un punto a favor nuestro. O oh, bueno, a favor mío, o sea, si sí, el nuestro también, incluso a la gente que sigue mi intento de, de superar a Augusto Megas, eh. Pero el punto es que los invito a que si están hartos de la mediocridad de Augusto Megas, pueden unirse a nuestro bando y ganarle. ¿Qué dicen? Suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite. Estoy recordando que accidentalmente di la idea de una garra de memes. Oh por Dios, Mateo. Al server.